¿Dónde coño estoy? Esto no son las indias ¡Madre mía! No conozco esta raza ¡Jolines! Acabo de descubrir el nuevo mundo ¡Me cago en todo! ¡Oh vaya! Y dime amiguito ¿Cómo se llaman estas sierras? ¿Yucatán? ¡Oh! ¿Yucatán? Pues hala Daré un vistazo nada más. ¿Qué es esa cosa de ahí? ¡Hey compañero! ¿Qué tienes? ¡Madre mía! ¡Ay Dios mío! ¿Qué te ha pasado? ¿Quién fue el capullo que te hizo esto? ¡Él! ¡Cabrón! ¡Pero esto me lo pagarás por el nombre de Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Toma capullín! Bueno, parece que ahora voy a arreglar todo este desastre yo, el Nuevo Mundo, seré el más poderoso imperio que haya tenido España. Me cago en ese puto inglés de mierda. ¡Independencia! ¡Hostia! todo dónde ha salido? Oh, ¡Por fin! ¡Libre! Ah, qué buen día para hacer Hace un nuevo imper. ¡Sácate sufrirá. a chingar a tu madre, ah. pinche francés. Ya me tienen hasta la verga todos con su pinche independencia, pinches estados pendejos. No mamen. Bueno, si no me meto en ninguna guerra y soy pacífico, tendré crecimiento económico. Texas is part of America. Ah, cabrón. ¿Qué? Independencia Sácate a chingar a tu madre pero, pero, pero yo... Ah. ¿Qué verga dices? No te entiendo ni madres, güey Oye, Texas, ¿qué haces con él? Me dijo que sería un país rico, así que me fui con él Ah, sí, puto Donde robándote territorio mexicano, eh Pues mira, puto eh, Mira, me robé tu ejército de descendencia irlandesa ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, puto? Ay, América Querer voy mitad of your territory, si no soy your territory, serás de primero en aprender the war of freedom. No te entendí ni verga, no es inglés. Ah, ah, si ese pinche gringo quiere vergazos, tendrá vergazos el pendejo ese. Texas, I need ayuda a nerd que me conmigo para tener more power. Okay, papi. tío, date. San Patricio, necesito tu fuerza, así que tendrás que unirte a mi cuerpo, ¿ok? ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ja! ¡Pinche gringo meco, ya valiste! verga, qué pedo! ¡Pinche yucatán, la cagas, güey! ¡Ahora sí! ¡Au! ¡Oh! Tenía razón mi papá, España. Los ingleses no te quieren, no tienen amor, solo quieren tus cosas. México, saber what is Ligma. ¿Ligma? ¿Qué vergas es eso? ¿Qué chingados es Ligma? LIGMA my balls, ¡Ah! Okay, Ok, es hora de terminar esto París en México get una nueva ¡FREEDOM! ¡Yeah! ¡Mi imperio! ¡Pinche gringo culero! Pero al menos tengo salud Ya no me meteré en más guerra Lo prometo ¡Puta mierda! ¡No vengo solo! ¡Segundo ataca! ¡Aquí vamos! ¡Ahora sí, culero! ¡Ya valiste verga! ¡Te voy a matar a machetazos a la verga! ¡Y tú! ¡Vas y chingas a tu madre! ¡Pinche francesa! ¡Ya me tienes hasta la verga! ¡La Gran Francia ha sido derrotada otra vez! No me siento muy bien... México, fuck up. Voy a hacer un canal interoceánico, No, bitch. Fuck. You are so big. Holy shit. ¡Iba la revolución! Ahora sí tú pinche Jackie Chan, ya habliste, verga, porque el escuadrón 201 te dará una santa ching o sea, una buena ching. Marco? México cerote. Eso le enseñará a no poner sus cosas en propiedad de Guatemala. No mames, güey, mi vacu. Ay no, otra Creo vez no me dice. hagas daño, por favor. Ah. ¡Qué bonito campo de nota, la verga, compa! Oye, pendejo, bájale de huevos, no mames! Ya tenemos bastantes pedos. Y tú con tus mamadas, no chingues. Te a hacer un pinche chilango plebe a la verga. Y tendré que darte tu pizza, cabrón, para que le bajes de huevos. Pues a la verga, que se arme! Y así es mi historia. Bueno, te hice un pequeño resumen, pero después te lo cuento toda la historia, ¿va? Yare, yare, tose. Hola, yo soy Roger Ball, el creador de esta animación, y espero que te haya gustado el video. Eso sí, me puedes apoyar dándole like, suscribiéndote, compartiendo, y nos vemos hasta el próximo video. Ya, ya me voy a la verga, ya, ya, adiós.